Uh, hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Sean bienvenidos al evento número 60. Y finalmente tenemos este evento que ojalá traiga cosas especiales de la Liga de Combate. Y bueno, me acabo de lo acabo de descubrir porque sigo a Ed Boon, el dueño de la franquicia de Mortal Kombat. Y bueno, descubrí el evento y todo lo demás. Así que voy a ser uno de los primeros en subirlo en Latinoamérica. Vamos a ver qué sucede. Okay, tenemos que irnos largo completamente aquí Esto se encuentra eh, debajo de, de este puente Literalmente el cofre este número 60 Y vamos a ver, ojalá Aquí abrimos esta puerta Para aquellos que no sepan cómo se abre Tienen que tener un objeto coleccionable Bajamos completamente, yay Vamos a ver qué sucede Hay que tener muchísimo cuidado Con la bendita araña que hay aquí Hay una o dos arañas, no recuerdo Por ahí está, y viene la sexy araña I'm sexy and I know it Pinche araña, vamos a matarla. Perfecto, para estar más tranquilo. Bajamos. Aquí, como ustedes ven, miren lo que acabo de hacer. Bajé completamente todas estas escaleras. Pim, pim, pim, pim. Ahí está la araña sexy. La matamos nuevamente. Y listo, ahí está el bendito cofre que no cuesta ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Y vamos a ver qué nos dan en esta ocasión. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos que sea algo muy especial, coño. Esperemos que sea cosas en la Liga de Combate. Y todo lo demás Ok, miren eso Un Brutality de Scarlet Que bueno, no lo utilizo mucho Pero Joker sí Lo estoy utilizando últimamente Entonces eh, Es un Brutality mortal Que creo que lo dan en las torres de personaje Y está bueno Está bueno porque la verdad es que taba, Había mucho tiempo de que no daban algo acerca de Joker Y parece que también nos van a dar una espadita de, de Una daga de Scarlet Unos brazos biónicos del tío Jax y una katana de Scorpion que me hacía falta una máscara de Kitana que bueno, Kitana tampoco la utilizo mucho y eso es todo por el día de hoy pues no olviden comentar y suscribirse nos vemos en una próxima chicuelos, hasta la próxima yeah